Bienvenidos Gonzayas a este nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de IKEA O IKEA como, como la gente de aquí lo pronuncia eh, IKEA que es, es un, una tienda donde puedes encontrar bastantes cosas económicas en cuanto al tema mobiliario Y el día de hoy les queremos compartir cómo se mira aquí esta tienda que es bastante recurrente eh, aquí en Canadá vamos a conocerla y les vamos a llevar a la parte de, de, de desayunador o en la parte donde tienen como la comida aquí la parte que nos gusta mostrarles es la diferente eh, eh, type, variedad que puedes encontrar de gente es el tipo de gente que vive aquí en British Columbia Este está localizado en Port Coquitlam, Port Coquitlam. Y aquí es donde venimos a, de vez en cuando a desayunar, a pedirnos este, nuestra desayuno o inclusive comida. Abren todo el día. Los precios son variados. Algunos te puedes encontrar por ahí de, de los 10 dólares. No incluye la bebida, la tienes que comprar por separado. Si de repente quieres requieres pan o algo por el estilo, es por separado. Esas que ven ahí son las meatballs. Son, son buenas, son, son ricas, eh, al, al menos probarlas por primera vez es bastante recomendado. Una vez que pides eh, tu comida, eh, procedes a la parte de pago y todo sencillo, ya después te sirves eh, de beber este, tus, tu, tu agua este, o tu café. Estas son las meatballs con puré de papa, unas papas a la francesa. Algunas ocasiones las meatballs te las dan solamente con verduras. Y una de las cosas que nos gusta aquí es que pues, puedes eh, visualizar todo lo que hay aquí en... El restaurante tiene diferentes tipos de mesas, diferentes sillas y si la, de pronto te quieres venir aquí a platicar con tus amigos, con tu familia, pues puedes venir aquí. Se presta bastante bien a realizar este tipo de actividades. Eh, nos llamó la atención en este eh, baño que es este para la bebés eh, Es un, un cuartito bastante eh, grato, bastante agradable Mira, Ahí lo que pueden observar, pues está bastante bien decorado Tiene un silloncito donde se pueden ahí sentar Tiene juegos para que los niños estén este, distrayéndose Y eh, muy bueno es que tiene pañales eh, Tiene pañales por si de pronto se te olvidaron pues los puedes estar aquí ocupando, son completamente gratuitos y en la parte de adentro este, tenemos un, un baño que cuenta con un baño pequeñito, un retrete pequeño y uno para adultos y esto bastante chido que puedes tener como una hoja de papel para poderte sentar y que no esté, esté sucio hay sus banquitas también entonces está chido, es una buena opción para que este, te vengas a cambiar a, a los bebés está el área, entonces si nosotros queremos ir al baño ya él está aquí jugando está el sillón, las mesitas está, está muy padre de hecho nos dimos cuenta que aquí en y ahora entramos a la parte de las cocinas. Aquí muy chido las mesas de centro o la parte de la sala, ¿no? Aquí te muestran tanto la cocina como la sala y es eh, variado la manera en que te acomodan los diferentes cuartos de la cocina los diferentes cuartos de las casas eh, con diferentes colores, colores cálidos, colores eh, fríos y diferentes muebles. Eh, siempre tienes la opción de ver un mueble, de ver la etiqueta, tomarle la foto o llevarte la etiqueta y pasar a la parte de abajo. La parte de arriba solamente son este, las muestras de los muebles ya armados una, un punto importante es que los muebles que se venden aquí en IKEA o IKEA eh, son económicos en el aspecto de que tú ya no estás, no, no, no, no están vendiendo un mueble armado. La parte del ensamblado te encargas completamente tú, tienen las instrucciones, no hay alguien que lo arme, es directamente te lo llevas en cajas y tú lo armas por tu cuenta. Entonces es bastante económico, eh, tanto eh, este, eh, en, en la parte de los muebles como cualquier eh, tema que, que vendan aquí. no Entonces... Mm, pues aquí la gente viene, observa las diferentes este, opciones que tiene aquí, por ejemplo, para sofá cama o para salas. Eh, mucha gente a veces nada más viene a darse la vuelta porque le gusta estar viendo lo que podría estar adquiriendo para su casa. No necesariamente lo vienes a comprar, pero es una muy buena opción. Aquí te vienes a distraer si haces un recorrido completo a los diferentes pisos que tiene IKEA. Son aproximadamente tres. La parte de arriba es donde estamos fácil si sí te vendrías haciendo unas dos horas, no sé si te tomas tu, tu, tu tiempo, si es un recorrido que te toma este, un rato, sobre todo si quieres ver a detalle los diferentes objetos, entonces la parte de arriba es eh, la muestra de los eh, diferentes muebles, la parte de abajo son como utensilios de cocina o como objetos este, de luz o cosas, son como objetos más pequeños ya no tanto muebles y la parte de este, ya la parte lateral eh, de, que es en la planta baja es eh, donde está la bodega entonces ahí vas a recoger por eh, pasillos y por eh, cajas o como tal gates donde puedes ir a recoger todos tus, tus objetos, entonces te los subes y pues eh, inclusive pues aquí como lo podemos ver el tema de jardinería también está bastante surtido, aquí en canadá les gusta mucho arreglar muy bien su jardín pues hay la posibilidad ¿no? este, y sobre todo aquí que en british Columbia que llueve demasiado es muy frecuente eh, ver a la gente. Y bueno, mira, aquí aprovechamos para el tema de la oficina. Ahora con el tema de la pandemia, pues el crecimiento de trabajar en casa, la gente que trabaja en casa fue, este, creció demasiado. Y pues aquí tienen en el área de la oficina, este, escritorios que se elevan este, con un motor, las diferentes sillas, los accesorios de computadora, pues está bastante variado, bastante este, bien. Este, eh, distribuido y pues lo puedes considerar para si estás trabajando aquí en Canadá es desde casa pues bastante este, bueno también el tema de las camas es algo muy muy bueno saberlo existen camas que las puedes comprar como normalmente las conocemos en México son camas enteras pero también las puedes tener como eh, que están enrolladas más adelante les compartiremos un vídeo de, de esa cama que nosotros compramos enrolladas y, pues, bueno, también muy útil que hay diferentes eh, camas para niños en diferentes niveles, lo veíamos anteriormente. Pues la gente aquí viene a probarlo, a imaginarse cómo estaría este, echándose su sueñito y todo eso, ¿no? Y, pues, aquí, este, por ejemplo, los niños, ¿no? Que tienen ahí la opción de hacer como si fuera un una, una, una, una, una escondite, ¿no? Este, las cunas, este, los diferentes muebles, hay bastantes este, osos de peluche, bueno hay peluches, bastantes variedad de peluche, y bueno ahí vamos a Tenachito, <ríe> abrazando a su koala, a la mamá koala y a su koalita, es, es muy lindo ver eh, cómo crecen los niños, Como <ríe> cada cosa que, que te enseñan y pues camitas eh, de diferentes tamaños este eh, eh, por ahí un, una interconexión de un cuarto a otro y tenemos esto en eh, los el, el changuito que se hizo <ríe> bastante popular en estas últimas semanas, meses. Los niños que no paran de estar jugando, inclusive nada más vienes a ver, pero pues están jugando ahí. Se visualizan ellos también acostándose en su posible cama, ¿no? diferentes este, escenarios, diferentes objetos que ellos tienen ¿no? para sus cuartos. Aquí vemos la variedad, las diferentes opciones. Amigos eh, Gonzayas, esperamos que les haya gustado este video bastante rápido esté bastante compacto, y pues bueno, háganos saber qué opinan de Ikea, ¿les gustó o no les gustó? Eh, cuídense mucho, stay safe, bye bye.